Te saludo nuevamente desde Crescante y con el fin de, de recordar que el día de ayer, 20 de marzo, fue declarado por la Organización de las Naciones Unidas como el Día Internacional de la Felicidad con el fin de concientizar sobre la salud mental y promover la promover el bienestar en la humanidad. Entonces, por ahí vamos a hablar de algunos hábitos que nos pueden ayudar a ser felices. Uno de ellos es dormir lo suficiente. De acuerdo al Office of the Assistant Secretary for Health de Estados Unidos, nos recuerdan que al menos se requieren dormir ocho horas para mantener un buen estado de ánimo. Este hábito ayuda a mantener la claridad mental y a generar un descanso suficiente para contribuir a la disminución del estrés. Les saludo nuevamente desde Crescante. Y con el fin de, de recordar que...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 ayuda a mantener la claridad mental y a generar un descanso suficiente para escribir. La práctica de la escritura diariamente de nuestros pensamientos, preocupaciones o metas se considera como una práctica que ayuda mucho a las personas a evitar la ansiedad y la depresión ya que les brinda un espacio seguro para abordar sus ideas.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 Escuchar música. La música puede modificar nuestro estado de ánimo porque ayudan a, nos ayuda a sentirnos acompañados y motivados. Por eso también se puede utilizar la parte de bailar para que eh, tu estado de ánimo cambie en, esa, en ese momento. Escuchar música. La música puede modificar nuestro estado de ánimo porque ayudan a, nos ayuda a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 Tomar baños de sol. De acuerdo a la Universidad de Manchester, se afirma que la exposición prudente al sol contribuye a la, a la liberación de serotonina, una hormona que mejora el estado de ánimo y brinda tranquilidad.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 Realizar una actividad recreativa. En mi caso, lo que más me apasiona es el baloncesto. Entonces, practicar el baloncesto dos, tres o cuatro veces por semana, ir a un partido, conlleva esta parte de tener tareas divertidas que disfruto y donde estoy segregando serotonina. Entonces... Eh, esta es parte fundamental. ¿Por qué? Porque me aísla, me, de, me saca de mi estado rutinario diario y me permite ir generando eh, momentos que me permiten disfrutar el presente. Rodearse de los seres queridos, realizar planes con amigos y familiares para distraerse y mantener una, una mentalidad positiva. Esto buscando un balance entre responsabilidades y el ocio. Sin lugar a dudas, estas son algunas de las prácticas que se recomiendan para ser más feliz. Tú platícame qué haces para vivir el estado de felicidad y recordar que es lo importante y trascendente en nuestras vidas. Si te gustó el video, dale like y compárteme en los comentarios. Nos vemos pronto.